Y es que el cantante de música urbana, Candelier, mejor conocido como Rochi RD ay, mira que, ¿qué ella? Rochi RD eh, le hace homenaje a nuestro amigo y hermano que partió trágicamente MC Joe, el intérprete de música urbana Rochi, lanzó el jueves 4 de febrero un homenaje a su contraparte en Joe con la canción Que Te frisen. En el videoclip publicado por la plataforma YouTube, el artista hace referencia a la versión aún no confirmada de su asesinato y de las traiciones de los mismos amiguitos que provocaron el hecho. El video cuenta además de fragmentos de una de las propias canciones del fenecido en cuyo nombre original era Joel Durán, murió de varios balazos en un incidente aún no esclarecido en hora de la tarde, domingo 31 de enero, en la organización castellana. Vamos a poner, eh, eh, para luego hacer el comentario, este, este video, por favor, y den. A Pararon MC contra Joe. el artista a urbano francófono macorizano, MC Joe. Vamos. Ahí está, ahí está el tema de, de Rochi featuring con MC Joe. Y en realidad, Querido el lo, tema es de MC Joe. Eh, sí, en realidad, el tema de MC Joe, que eh, ahora está. Te, le hizo un homenaje. Qué bueno. Eh, Roche, y yo veo eso bien. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que dan like con los ojos, como dice alguien por ahí. Saben de tu trabajo. O dislike. Saben de tu trabajo, aunque no lo apoyen públicamente, te conocen y saben quién tú eres. ¿Entiendes? Si yo el muchacho que joseaba para su música y siempre la colocó en plataformas... Eh, populares como el movimiento paralelo, que es mismo Rochi y, y su equipo, en Alofoque music en toda la página él siempre colocaba su música, es decir, que él, él los conocía. Que no se le diera el apoyo necesario es otra cosa, pero ahora está sonando y muy bien está sonando. La a usted que está criticando a Rochi por hacerle el homenaje o quizás por apoyarlo luego de que en sí yo está muerto, usted tampoco, usted también era de las personas que no le daba like a sus publicaciones y ahora critica a Rochi porque le hizo homenaje porque le hizo una canción yo me atrevo a decir que esa canción de Ensy Joe a usted no le gustaba porque cuando la cantaba Ency Joe pero ahora le gusta porque la canta Rochi pero pues usted es igual, no critique lo que usted mismo hace, eso está hace, muy hace. bien la canción también está muy buena y qué bueno que le hicieran eso es una lástima que cumplió sus sueños después de muerto pero todos lo quieren criticar, ¿hasta cuándo? Claro, claro, no, eso está muy bien, y todo el mundo, la parte eh, de, del Capacito, nos la han quitado la canción, en todos los barrios de San Francisco, ha, ha sonado bastante, yo la misma la publiqué, la, la salió canción. ayer, y, y en menos mundo, de sí, en horas, ellos mismos ya están, el equipo videos. del Movimiento Paralelo, están sorprendidos porque eh, todo el mundo la ha descargado, eh, tiene miles de descargas, de... Eh, eh, de reproducciones tiene mucho también y es decir que esto debe tomar en conciencia vuelvo y repito como lo dije anoche en un programa que otra cosa que también que deberíamos llamaron, eh, incitar es para que la ganancia caramba que va a tener roche de esta canción le llegue algo a la familia de Joe, ¿por porque no claro claro es posible también y, y el movimiento los muchachos que quieren ser artistas y los que ya son artistas que se den apoyo porque se nota que saben de ustedes, pero no se le da el mérito. Por la misma, divi por la misma división y la no, no, y por el miedo también de que aquí pueda surgir tres o cuatro Miguel Valerio más. ¿eh? Que eso es lo que ellos no quieren porque saben que a don Miguel lo hay que dársela a ellos donde quiera. Cuando Don Miguelo llega, ellos tienen que hacer salud donde quiera, igual que el lápiz consciente. Sin embargo, Don Miguel lo debería apoyar a su al Movimiento Urbano 56. Claro, él apoya a su manera, tú sabes cómo son las No he visto la manera. No he visto la manera, no visto la, tú no tienes que verla. Ok. Ok. Ya, Disculpame. Ya, no, no, te estoy diciendo. Porque una vez vienen acá, y paro a tirarle el palo a Miguel, entonces Miguel me llama a mí, que soy yo, tú entiendes. Porque no, cuando no, me llame no. a mí, te doy el número tuyo. Que apoye, claro. que apoye para que no le tiren claro. palo. Claro, no, ¿Qué? no es apoya. Tú sabes lo que el, el tipo, el, el tipo es un tipo enredado, hay que dejarlo así, que apoye, ¿tú entiendes? Porque a mí, eh, eh, eh, bo, volvió, y, volvió y me bloqueó. <risa> <risa> lo que son Santiago, Santiago Matías y él, me tienen un relajo. Me dicen, Ojalá yo te me bloquean pegue y te desbloquean. A yo me pegue un día para que yo me desbloqueen, ¿eh? Como no, usted va a ser el asesor mío de comunicación. Cuando sí. nos peguemos con el quirirín, no quilirin. queremos no gente. ¿no? de que no estén llamando para un y sin censura. Y es más, es que no saquen el video, que no quiero apoyo. Ya tú sabes. que no estén llamando para un claro, sin censura. No, no, si no, no, bueno, si no me da payola, no va a haber, no va a haber compartir. Que, no, yo vivo, no, que yo vivo no, compartiendo no, las no, publicaciones no. de él. Lo digo ahora, no va a haber payola porque es que no me dan los nombres. La canción <ríe> es muy larga. En el, tiempo no va a haber. Pues, el tiempo no da, pero sí quiero un millón de gente en, en el video. Tiene que estar todo el mundo ahí. O nos pegamos por la pandemia o nos pegamos por la canción. <risa> por el coronavirus. Por la, no, por una de dos, por una de dos. Pues bien, fuera de relajo, eh, deben apoyarse uno a otro, los muchachos de aquí. Dejar esa tiradera porque si usted tiene mil años tirando y no se ha pegado, vamos a cambiar de la vuelta, ¿verdad? Porque yo estoy aquí hoy, comunicador, pero si ese de se pega un ching, ya le... <risa> le podemos dar sentazos soporte aquí bueno pero gracias a Rochi por apoyar uno de nuestro movimiento 56 aunque es tú una lástima que haya sido después pudiera, de muerte. vamos a una canción tú y yo tiene como como yo ese, no canto bien así, pese, lee, no ¿sabes? no no me no tiene no, no, no. no pero que es un artista es un artista como cualquier hice no, no, no, no, pero déjeme no, no. en esta área que el, esto es en el lo mía, darle, el, el No darle no aquí a la lengua aquí. Sí. Vámonos a la pausa, vamos a la pausa y retornamos.